Martínez. Gracias, señor presidente. Bueno, empezaré la intervención Marcando un poco el contexto. El pasado 16 de octubre el Tribunal Supremo sentenció que el impuesto sobre actos jurídicos documentados, el famoso impuesto sobre las hipotecas, debía recaer sobre los bancos y no sobre quienes pedían un préstamo. Al día siguiente, los principales bancos de la Bolsa Española, muchas gracias, registraron importantes pérdidas. Bankia, Caixabank, Bankinter, Sabadell o el BBVA. El 6 de noviembre, la sala de lo contencioso administrativo del Tribunal Supremo decidió, eh, en una decisión sin precedentes, echar marcha atrás eh, por un estrecho margen de 15 votos a 13. Una decisión muy polémica que ha generado un enorme malestar social en España y que ha dejado en entredicho al Tribunal Supremo. A raíz de ello, el Gobierno del Partido Socialista ha aprobado un Real Decreto-Ley que establece que el impuesto sobre las hipotecas recaerá a partir de ahora sobre los bancos, aunque es cierto que tiene importantes defectos y que el Gobierno se ha negado a tomar medidas que posibiliten la retroactividad. Bueno, ¿y cuál es la propuesta del Partido Popular? El Partido Popular lo que está defendiendo en realidad es cargarse eh, este impuesto su propuesta es que se suspenda la ley, se, se suspenda el pago del impuesto sobre actos jurídicos documentados. Y hay que recordar que el Partido Popular ha estado los últimos siete años en el Gobierno, que parece que se le olvida, señor Martínez Arcas, que hubiese podido suspender ese impuesto que recaía sobre las y los ciudadanos, pero no lo hizo. Y ahora que son los bancos quienes tienen que pagarlo, resulta que al Partido Popular le corre la prisa por suspenderlo. De nuevo, el Partido Popular se demuestra, se pone al servicio de los bancos y enfrente de los, de los intereses de las y los ciudadanos de este país. Pero, además, hay que valorar el impacto que esto tendría sobre las comunidades autónomas. La propuesta del Partido Popular daña directamente a las comunidades autónomas, que son quienes reciben los ingresos de ese impuesto y quienes se encargan del grueso del gasto social en España. Es una propuesta, por tanto, recentralizadora, que ataca los principios de autonomía y de suficiencia financiera establecidos en la Constitución. Ustedes, que llevan varios meses en esta Cámara, en el en los que no hablan, no han parado de hablar de ningún otro territorio que, sea, que no sea Cataluña, de repente les ha entrado el ansia estos días por hablar de Andalucía. Bueno, pues usemos Andalucía como ejemplo. Andalucía recauda por el impuesto de actos jurídicos documentados unos 417 millones de euros al año. ¿Saben lo que supondría eliminar este impuesto? Bueno. Pues Supondría, por ejemplo, borrar de un, pluma, de un plumazo las políticas de vivienda que representan en Andalucía 254 millones de euros y todavía les quedaría margen para eliminar entera la Consejería de Cultura o la Consejería de Turismo. Elijan la que más rabia les dé y vayan a explicárselo ustedes a los andaluces ahora en campaña electoral. Su propuesta de suprimir el impuesto sobre actos jurídicos documentados es, en realidad, un incentivo fiscal a la vivienda en propiedad. Esto no es nuevo. Durante la época del Aznarato, el Partido Popular introdujo incentivos fiscales a la vivienda en propiedad mientras eliminaba los que existían para, para el alquiler. De hecho, ustedes en la exposición de motivos se van vanaglorian del modelo inmobiliario español en el que aproximadamente un 80% del parque de viviendas principales es en propiedad. A ustedes eso les parecerá el colmo del progreso, pero en realidad en países como Alemania, Francia, Austria o Suiza el porcentaje de viviendas en alquiler es muchísimo mayor que en España. Y al contrario, ¿saben cuáles son los países europeos con un mayor porcentaje de viviendas en propiedad? Pues son Rumanía y Macedonia. Para superar los problemas del modelo inmobiliario español, las políticas públicas en España deberían dirigirse, entre otras cosas, a reforzar el parque público de vivienda en régimen de alquiler y para eso hacen falta recursos, hacen falta ingresos fiscales. Señor Martínez Arcas, es realmente vergonzoso que ustedes estén tratando de suprimir un impuesto a pesar del daño que puedan ocasionar a las comunidades autónomas, a los servicios públicos y a pesar de que refuerzan los problemas endémicos del modelo inmobiliario español. El Partido Popular, que es el partido que le regaló 60.000 millones del dinero de todos a los bancos, el partido que nos ha atacado ferozmente... Sí, señor presidente. El partido que nos ha atacado ferozmente por querer crear un impuesto sobre las transacciones financieras ahora también se opone a que los bancos paguen el impuesto sobre los actos jurídicos documentados. A cada nueva ocasión comprobamos que el Partido Popular se comporta como un lobby Terminé, de los bancos señoría. y las instituciones no están para eso, los banqueros ya tienen el dinero y la influencia para conseguir casi cualquier cosa y las instituciones deberían ser, como decía un compañero nuestro, el lobby del 99%. Gracias,